Soy un egoísta pero espera, comprende que mi atención se ha vuelto selectiva y no se la daré a cualquiera, sembrando mi paciencia en esos campos llenos de ira, si la autoestima falsa no pretendas que nutra tu perspectiva, represento al solipsismo, en su vertiente metafísica son dependencias químicas para protegerme de mí mismo, soy un fallo aposta en la trama, la esperanza de este algoritmo, un germen elocuente subyacente al subconsciente del hip-hop, solo sé que soy distinto, la forma en la que organizas tus prejuicios para dar sentido a tus gustos me da lo mismo quien para Metriza la realidad, este ideal, surrealismo, la lógica tiene raíces subjetivas y adulteran el cultivo. Yo y al silencio en vivo, hablar por la inteligencia, entre voces que aseguraban transmitir la sabiduría de la experiencia. De escuchar a mi conciencia cayendo en redundancias establecer resonancias con lo que pienso no tiene la menor gracia. Epicuro encontró la paz mental dentro de mi ataraxia. Gracias al folio por paliar la ansiedad antes de la asfixia. Al rap para materializar mi causa. Ver el éxtasis de Bernini en la cara de mi musa al completar mi obra. o Obrar el milagro despersonalizando el pensamiento. O ver al llanto de la frustración o pagar la voz de mi gelio. Hawking finalmente fue derrotado por el tiempo Pretender instrumentalizar mi talento sería faltarme al respeto Compongo la materia atómica fundamental, quinta esencia etérea Mente universal, manifiestan huesos, piel, tendones y arterias Conciencia cósmica, toroides de energía vital, planetoides en coreografía, estimulan glándula, tiroides y pineal. El tiempo no es lineal, elipsis, ciclos, lapsos, la verdad sui generis, solipsis, del génesis al colapso. En síntesis, del alfa al omega, saber ancestral, misma sinopsis en olmega el Rick Veda y todo pueblo original. Conocimiento nosmosis para paramecios, ameba sopa primordial, todo es información, datos y megas en su forma más elemental. Uh -huh. Sinapsis, comunicación y enlaces entre dentrita, suelto frases de azurita, la carne inerte levita y la mente resucita. El, El orbe gira sobre su axis, onice y orgonita, no escribo rap, son códices en bloques, marmorio, damtrasita. Paga hit, mi organismo, mi templo, mi mezquita, en que Kemet, Kuirak, misma revelación manuscrita, masa crítica. Conciencia crística en crudo y textos sagros en mosaico Ciencia críptica, intelecto agudo, amasigno, transpirenaico Del subtrópico como Dancy, nuestro mensaje no es masónico Como un Banshee grito Tú eres tu propio salvador, es mesiánico oh. Cálculo integral, trigonometría y computación. Big Bang, residual, con fractal, simetría y compactación. Entropía, gases, polvo, helio, hidrógeno en combustión. Soy divino y supremo, tal como pruebo y demuestro con convicción. En mi radio de acción, la elevación es constante, recibe y no te prive. A través de la acción, sana tu gente y tu civilización en declive. Porque tú eres Dios en virtud, el verdadero que vive. Y nuestra palabra es un vínculo por el círculo que describe.